Yo creo que un buen ejemplo que este, capitaliza lo que hemos estado hablando de cultura abierta es un portal que se llama Engage Media que lo que recapitula son videos participativos creados por la gente básicamente en Asia y son videos que tienen que ver con temáticas de incidencia, de, este, de activismo y que están bajo licenciamientos que permiten el reuso de, esa, de, de esos videos. Muchas veces estamos hablando de testimonios de personas, este, de, de, de tragedias, de capturas de, videos de de cuestiones que han sucedido en la, en, en la vida real y lo interesante de, esa, de ese repositorio de videos es que están ahí para servirle a los activistas, a quienes este, toman decisiones en políticas públicas, en reglamentación, en quienes hacen campañas, en quien defenden, defienden los derechos humanos y que es un insumo justamente para todas esas personas. El descifrar el genoma humano fue justamente una cadena de investigaciones que eh, se llevaron en conjunto por diferentes instituciones. ¿no? El decir, bueno a ver, o sea, a lo mejor los rusos tienen una parte del genoma que nosotros no hemos identificado y los japoneses tienen otro y los norteamericanos tienen otro, entonces en lugar de que cada quien esté investigando de forma aislada, hagamos un repositorio que sea abierto, que todo el mundo tenga acceso y sobre eso vayamos construyendo y uniendo las partes del rompecabezas para poder tener el eslabón completo del genoma humano. A propósito del acceso libre a la cultura, quiero decir que eh, hemos, estamos trabajando todavía en la digitalización de nuestro catálogo y somos el primer museo de antropología en México que lo ha hecho. Es decir, que cualquier persona que entra a nuestra página web que está dentro del dominio de la Universidad Veracruzana tiene acceso a ver las piezas que aquí les guardamos con fotografías por los cuatro lados con información de qué sitio provienen, de qué época son, en fin, que puede hacer una visita virtual y saber qué tenemos, esto sirve para investigadores, sirve para estudiosos, sirve para estudiantes, sirve para diletantes y sirve para el público en general y no sustituye la experiencia de la visita al museo, no sustituye el enfrentamiento a una cabeza colosal y ver su magnitud y su textura pero pone a disposición de cualquier persona en cualquier parte del mundo información sobre el, el patrimonio que resguardamos y esa es una generosidad que las universidades y las instituciones culturales debemos tener sin que esto sustituya la experiencia sensorial y muy humana de la visita de un museo. Todo lo de los makerspaces o los hackerspaces, ¿no? que son lugares, un lugar físico donde vas, te inscribes y te prestan herramientas, te prestan maquinaria, te prestan materiales para hacer lo que tú quieras. O te enseñan a usar las herramientas, ¿no? ¿Quieres aprender a soldar? Yo, ahora le vas y te prestamos la soldadora, te enseñamos cómo usarla de forma segura. ¿Quieres aprender carpintería? Pues, órale, vas y te enseñamos a serruchar, cepillar, este, usar un hormón, lo que sea, ¿no? ¿Quieres aprender electrónica? Pues, órale, ve allí, hay algo de material electrónico, este, componentes electrónicos, tus breadboards, lo que sea, y te enseñan electrónica. Y toman videos, bloguean, este, ya que hacen alguna chivita útil o ya bien terminada, pues usualmente publican lo que hicieron bajo licencia Creative Commons, porque es lo decente que hay que hacer, y pues todo el mundo aprende, ¿no? El software libre es un caso de éxito de la cultura libre, eh, a través de, de esta filosofía de crear, de compartir el código y, y de reformular también programas siempre y cuando se dé crédito a los autores originales y a todos aquellos que se han visto involucrados en el desarrollo del software, es hoy por hoy un ejemplo claro, un ejemplo de éxito, en el que esta filosofía de, de libertad y de apertura, eh, pues demuestra que, que es valioso y que vale la pena seguir. De un gran ejemplo de licencias abiertas o proyectos abiertos, puede ser Firefox, que es el navegador eh, de la fundación. También está Thunderbird, que es nuestro cliente de correo. Y en temas, eh, aquí en México, pues está lo, lo que elabora un Open Data MX, que es eh, a, a juntar los datos del gobierno, juntar los desarrolladores y crear aplicaciones a partir de esto. Por ejemplo Facebook Facebook está montado arriba de muchas plataformas abiertas que cualquiera de nosotros las podemos manejar no eh, Twitter también por ejemplo está montado arriba de muchas plataformas abiertas eh, Google, Google incluso por ejemplo Google está montado arriba de Python no o sea Twitter está montado arriba de Ruby eh, Facebook está montado arriba de PHP ¿no? que son tecnologías abiertas que lograron que ellos llegaran y se hicieran del tamaño que son ¿no? y realmente sin, sin lidiar con tantas licencias al comienzo lograron hacerse el tamaño que son la plataforma Moodle hace qué sé yo 6, eh, 7 años eh, competía con muchas plataformas de licencia privativa las cuales eh, Moodle es una plataforma de e-learning y competía contra otras plataformas privativas de e-learning que además de ser muy caras eh, eran bastante más sofisticadas que Moodle y hoy en día prácticamente en todo el mundo Moodle es un estándar entonces para mí es un caso de éxito del software libre y de la comunidad educativa. El ejemplo del de, eh, MIT ¿no? y de otras instituciones bastante prestigiosas que eh, pues, han liberado sus cursos, los han abierto justamente en eh, un movimiento que se conoce como Open uh, Courseware. Entonces lo que sucede ahí es que ellos prácticamente te dan una ingeniería completa del MIT sin que tú tengas que pagar un solo centavo por los contenidos, por las clases, por los textos, etc. Pero obviamente si quieres certificarte y obtener tu título de ingeniero del MIT, entonces sí tienes que pagar por esa certificación. Pero el conocimiento, ese ya lo tienes. Y ese no te cuesta un solo centavo bajo este... Eh, supuesto, ¿no? Bajo esta hipótesis del open courseway. La gente que está con, con esto de guerrilla gardening, ¿no? Jardinería de guerrillas aquí en los camellones de la avenida que nadie los cuida, ¿no? O sea, de, de vez en cuando pasa la pipa y los riega. De vez en cuando ves a un ejército de, de empleados del municipio que vienen y plantan flores, ¿no? Y a los dos meses ya se murieron. Pues el guerrilla gardening es... Tú tienes un, una banqueta con un cachito de pasto cerca de tu casa, pues ve, quita el pasto, ponle buena tierra, ponle flores, ponle plantas comestibles, planta un árbol, planta un árbol, planta flores, plántale frijoles, plántale jitomates. Y pues Están ahí para el bien común, ¿no? Quien pasa y se encuentre que ya maduraron este, los ejotes, pues que agarre unos poquitos o fresas, ¿no? Por supuesto, yo estoy a favor a que se aproveche por la sociedad, ¿verdad? Eh, por los propios ciudadanos, este flujo de información, eh, eh, no solo eh, digamos, para el desarrollo de productos creativos, eh, sino también para digamos ciudadanizar a los individuos.